Saliendo de ver Spider-Man la película estuvo sensacional Increíble, sensacional, magnífica, impresionante Todo en ella es perfecta, vayan a verla de verdad No se la pueden perder en el cine, es una aventura Es, es, es una experiencia quiero decir, de verdad Sin spoilers, magnífica, el guión es sensacional Todos los que son fanáticos de Spider-Man Obviamente es justo lo que quieren ver De verdad no se me ocurre nada para mejorarla, está increíble vayan a verla, esto es sin Spoilers, vamos a verla con Spoilers Comienza en el universo que ya conocemos eh, Misterio ha revelado la identidad secreta de Spider-Man ya todo el mundo sabe que él es Peter Parker y entonces él ahora tiene que llevar pues una vida en la que todo mundo lo está siguiendo todo el tiempo siempre lo están grabando MJ pues lo apoya pero siente esta presión de pues, vivir con él su carnal net también está ahí pues batallando y entonces pasan varias cosas que por ejemplo en el tráiler no se engañan el para que se lo ocurrió con el Doctor Strange a pedirle el favor pues como ya lo vimos en el tráiler de que a todo mundo se le olvide que él es Spider-Man. lo que le pedía eh, originalmente Peter es pues, que regresara al tiempo la, al momento en que Misterio lo graba o revela su identidad ¿no? Lo primero que le dice Y ojo es importante es Yo ya no tengo la gema del tiempo O sea no puedo regresar el tiempo Al punto donde donde se revela tu identidad Entonces, crea un conjuro Sencillo Que dice él es sencillo En donde lo que va a hacer es que todo el mundo olvide nada más que él es Peter Parker, ¿no? O sea, que Spider-Man es Peter Parker Como lo vimos en el tráiler, bueno, Peter empieza como a interrumpirlo de Oye, eh, perdón, pero eh, ¿Puedes hacer que MJ no se olvide de mí? Y el Doctor así de Sí, sí bueno, ya, pues ahí está, MJ no se va a olvidar Oye, pero también mi carnal Es que es importante Ok, dos personas Oye, pues la tía May es que Ok, entonces sí, efectivamente pasa lo que Lo que sabemos, que a Este Doctor Strange se le Se desconcentra, entonces ya no no le sale el hechizo como quiere, entonces él ¡pum!, cubre el hechizo, lo tapa, ¿sabes qué?, estás bien pendejo, nomás me estás molestando, la verdad es que ya no va a pasar nada y aquí se queda todo, el rollo es que Peter Parker eh, quiere entrar a la universidad de, ¿cuál es la de MIT? entonces los tres, o sea, él, Zendaya, que es MJ y su carnal, son rechazados nada más pues, porque hay la controversia con Peter Parker, ¿no?, entonces, cuando va en el puente este, eh, precisamente va persiguiendo a la vicerrectora, creo que es de la NYT, y pues quiere hablar con ella para decirle, oye pues, con pues, mis amigos no tienen la culpa que yo soy esto, ¿no? Y él va con su trajecito y todo, me gusta este Peter Parker por eso, porque si sí es más Peter Parker, yo sé que muchos van a decir, no, nah, Toby me voy, a pero la verdad es que esta película ya nos, nos va a dejar muy claro cómo Tom Holland si sí es... Peter Parker ¿no? entonces llega con su corbata chuequilla y así como que le toca el vidrio a la, a la directora para decirle y en eso ya aparece el doctor pulpo ¿no? con sus y empieza a destruir todo y así lo que ya sabemos donde él le dice hello Peter y luego después cuando ya lo tiene porque se hace la pelea ahí pero obviamente bueno pues Spidey siempre está tratando de salvar a todos, incluida a la directora ¿no? que está en peligro y entonces es cuando ya se quita la máscara y el doctor le dice ah, chis, tú no eres Peter Parker pues eso ya lo habíamos visto, pero aún así nos emocionaba ¿no? entonces Peter salva a la, salva a la directora la cual obviamente le dice no manches, claro que te acepto en mi universidad o sea, me salvas no, no solo a tus amigos también a ti, entonces hasta ahí todo bien, aparte Peter tiene el control de los tentáculos se les llama tentáculos o que son así pues de los, de, del doctor pulpo ¿no? De las, de las ya saben entonces el doctor Strange aparece y se lo lleva justo cuando vemos que cae una de las bombas del Duende Verde y el Doctor Otto Octavius lo reconoce le dice Osborn pero cómo es posible porque obviamente pues, el Doctor Otto Octavius ya sabe lo que le pasa a Osborn ¿no? Doctor Strange se lo lleva en jaula digamos de una manera mágica en un calabozo ahí del, del, del, del mago del hechicero y le dice a Peter ya ves Chingado, te estoy diciendo entonces tienen que juntar porque ya tiene ahí guardado al lagarto en otra de las jaulas, ¿no? Entonces le dice, a ver, ya, ya hicimos un desmadre, tenemos que arreglar este pedo. Entonces, tú decide atrapar a los malos y me los vas a traer. Y Peter, pero pues como si yo. Ay, ahí está. Entonces le ponen su. lo que vemos en el trailer, que este aparece como este halo mágico que ya se me olvidó cómo se llama lo del Doctor Strange. Para que les tire como un rayo y entonces ellos aparezcan inevitablemente en un, cada una de las mazmorras ¿no? Del, del doctor o sea, va el buen Spidey ¿no? porque él dice, ah, fíjate que había otro, uno que andaba así como de verde y también ese vato lo vio el, el, el, el doctor Pulpo ¿no? entonces el doctor Pulpo le dice oye, pero pues está muy raro porque pues es que ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado ¿no? entonces es como pues, pues deja ver qué me dice ¿no? pues deja voy porque yo ni lo conozco ¿no? entonces encuentran una fuerte, ahí como energía diferente y van pensando que es Osborn en un bosque, todo electrificado y ¡oh! ¡sorpresa! evidentemente es Jamie Fox o sea ¡Electro! se dan un tiro muy sabroso ahí, donde todos los rayos y toda la cosa entonces pues ya finalmente Spidey lo atrapa y lo manda allá, ¡ah! pero para esto ahí justo aparece así es, y lo vimos también en el tráiler. Sandman, el arenero. Entonces, el rollo está en que Peter se hace amigo del arenero. Ya saben que Sandman es como más buena hondón ahí hasta que pierde el control, ¿verdad? pero si sí es como buena gente. Entonces, me dio la ayuda contra, contra Electro. Y finalmente mandan Electro a, a la mazmorra que le toca, ¿no? Y también a Sandman. Entonces, Electro se da cuenta de una cosa. Ya ven que en las películas, otra estaba ahí sufriéndole. Como que ya su piel, no sé, y se le checaron los dientes. Y así, acá ya estaba todo galán, el Jamie Fox, ¿no? entonces como que, oye, pues está chido este universo está padre aquí donde estoy, ¿no? quieren seguir reuniendo el rollo y aparece Osborn, ¿dónde creen? con la tía May así es ya ves que la tía May de, de Tom Holland es como, tiene ahí como para que vayan a comer los, los más necesitados y es buena gente, y está guapa para esto tienen broncas ella ya con Happy y que pues ya no andan Salva Peter y se encuentra con un Osborn Totalmente buena onda. Ahí ayudando la tía Mei, está chido porque trae su, su su hoodie moradita, este, con, con vivos verdes, como debe de ser. Entonces el, el pibe de ah, pues está chido, el duende verde, pues es buena onda, ¿no? O sea, no, no vamos a pelear. Lo cual está padre, ¿no? Total que ahí llevan al donde verde, se lo llevan, pero pues casi casi que de la mano, ¿no? De mente somos compis y vamos a hacer las cosas bien y no sé qué. Y aquí viene algo que sí me gusta. Se dan cuenta que todo lo que tienen en común los villanos es que todos están muertos. Bueno, aunque Sandman ya después sabemos que no estaba muerto, pero vamos a ignorar ese... Es como que sí. Y entonces, eh, y que además pues, todos tuvieron que ver sus muertes con, con Spider-Man, ¿no? Entonces el Doctor Strange ya los va a regresar a sus universos. Todo esto, porque antes de que se arme el desmadre, Peter dice que, todo, que vengan conmigo todos los que saben quién soy. Y ese es el tema. Que por eso empiezan a llegar los villanos de otros universos. Porque saben que Peter Parker es Spider-Man. Bueno, total que ya. Ahí los tienen. Entonces yo los voy a regresar. Entonces Peter Parker le empieza a decir: Oye, pero a ver, este. Es que si los regresamos a sus universos se van a morir. Y el Doctor Strange. Pues sí, güey. Y. Y Peter. Es que sí es bien buena onda, Tom Holland, la verdad. Entonces él es de. Pues no, no, no. No, no estaría bueno darle una chancilla, a lo mejor. No sé, a lo mejor aquí les ponemos una cama y le echamos agua a los frijoles y completamos. Y el doctor Strange dice: No me estés chingando la borrera porque ya me lo voy a mandar. Pero la tía May fue la que le dijo. Y ahí estaba Norman Osborn: Mira, es buena gente, pues hay que darles una oportunidad. Tú eres mejor que esto, mejor que el doctor Strange. Que mira que ya son palabras mayores. Y ahí esto lo vimos en el tráiler que Peter le quiere quitar la caja en donde ya, si nomás le presta un botón. A su caja mágica. Está chido esto en la trama, que es fácil, ¿no? Aprieta este botón y ellos se regresan a sus universos. Speeder se la quita, ¿no? Psh. Y eso está muy padre, porque entonces Doctor Strange dice: ¡Ay, este pinche chamaco! So ahí va. ¿Por qué cada vez que digo de Doctor Strange digo groserías? O sea, tal vez porque es más adulto él. Bueno, y hay como esta peleita entre Doctor Strange y, y Peter. Lo vimos en el tráiler que el Doctor Strange ¡pum! le da un golpe y Peter abandona su cuerpo físico y Peter así de estoy muerto, no, no, no y aquí pasa algo muy chistoso Peter puede seguir controlando su cuerpo aunque él ya no esté y hasta el Doctor Strange de ¿qué? ¿cómo pudiste hacer eso? Pues porque soy Spider-Man y puedo hacer esto entonces no le quita la caja y el Doctor Strange lo lleva al universo de cabeza o ¿cómo se llama? el allí donde, donde tiene el control él el... El universo espejo, ¿no? me acuerdo no, cómo se llama. Pelean. Digo, pelean, ¿no? Pero la verdad es que Do Doctor Strange lo dice muy claro. Aquí yo soy el amo y señor, ¿no? Entonces ya me dan mi caja y Spider es de no te doy ni madre, güey, quítamela. Y se dan el tiro y que creen? Que gana Spider-Man. Sí. Le lo vence el Doctor Strange. Lo deja atrapado ahí entre los edificios Porque ya saben que ahí los edificios Se hacen al revés y los efectos están maravillosos La verdad maravilloso, chulada De efectos Y lo deja atrapado como entre dos No, no lo sé, pero ahí queda Spider-Man puede regresar Acá Y se va con Osborne y dice, güey Sí, los voy a liberar A ver, escúchenme bien villanos Seis siniestros Bueno, nunca usan la, la, la frase seis siniestros Pues la digo yo la onda está así O los regreso a sus casas Y ya saben que van a bailar con la más fea O se quedan Pero se portan bien y vamos a curarlos Vamos a quitarles sus, sus maldiciones Que tienen como poderes. Todos todos de, no gone, blah, blah, blah. Más el doctor Octavius es Que ya saben que hace, Lo controlan las Y el Héctor dice A ver Ese güey se murió Ah, porque empiezan a... A ver, ¿qué es lo último que te acuerdas, no? Entonces todos como que lo último... Como que fueron sacados de su universo justo antes de que murieran. Y Electro es el único que dice... Yo lo último que me acuerdo es que... Estaba haciendo como una madre de electricidad muy cañón. Y luego... No, manches, sí, yo también me morí. No, ¿sabes qué? Le entro, va, Halo. Halloween. todos todo es Halloween, ¿no? Entonces, ya lo sacan. Y el, y, y, bueno, sacan a Osborne. Y Osborne empiezan a trabajar a y Peter... Porque, aparte, pues en el universo de Peter ya sabemos que hay mucha más tecnología que la que tenía pues, los otros, sí, ¿no? Entonces, hacen un como chip entre Peter y Osborne, donde ya van a liberar a Otto Octavius de su madre, esta que ya ven que se le fundió y luego, pues las. son las que lo controlan. los Para esto, perdón que se me lo haya olvidado. La nanotecnología del traje de, de, de, de Peter se le va a las ten Del doctor Octavius Y entonces Peter las controla Y no el doctor Octavius Eso está chido se me olvidó decirles Todo el tiempo ya a partir de ahí las controla Spider-Man y tiene un aparatote ahí Con un botonzote donde dice Aquí se controlan a las Del doctor Octavius Y en caso de que ya no le apretan Este botón Hay que hacer las cosas simples ¿No? entonces ya lo controlan lo, lo, lo suben chuc, chuc, chuc, como así porque Peter Park estaba arriba y hasta el de, otra humillación más maldito sean yo los mataría si no fuera porque controlan mis tenazas tentáculos tentáculos es la palabra correcta entonces Peter le pone la y ¿qué creen que sí jala y entonces y de pronto el profesor dice ah ah no más ¡Ah, no, ¡Qué silencio, Dios! Ya no están esas voces extrañas en mí. ¡Sí! ¡Sí funciona! Porque está bien chido el Peter Parker de acá. Entonces ahora él ya tiene el control y se hace bueno. Entonces dice: No, o sea, es que la neta sí me caes bien, Peter. Hay que curar a los demás. Ah, pues va. Pero no contaban con que, ¿qué creen? Pues sí, que Osborne no es bueno. No es bueno. Y justo ahí revela a su lado oscuro de. <risa> ¡Piper! ¡Iluso! ¡Ya valiste madre! Porque ahora sí. Y se hacen los catorrazos, pero no, si sí está perro el don verde. Para esto, antes lo vimos romper su propia máscara, cuando pensamos que era bueno. Ya ven que ahí hay, hay una imagen donde se ve la máscara rota. Fue él solo la rompió. Pero la misma máscara le dice estás bien pendejo, jaja, pronto verás que eres malo, y pues sí, sí, sí, entonces bueno, pues ya el pobre Peter está tomadeado, entonces se hace un tirote, que se dan un tirotote, porque para esto nosotros pensamos que ya había durado mucho la película, nada más con Cendella y yo, pero no, dura dos horas 40 minutos, dos horas 40 minutos, que son hermosas, no te aburres ni un minuto de la película, ni uno solo te aburres, bueno, total que ya se están dando el kid y rompen Y pasan por edificios así Ya saben, y el pobre Peter Ah, porque libera también al lagarto Y libera a, a Electro No, pues le están dando una chinga al pobre Peter, la neta Entonces Curiosamente en toda la película El amigo este gordito del amigo de Peter Se llama Ned o Ted Bueno, él Cada vez que hace así como que se le una chispita ya cuando está el pedo grande de que Osborn le está poniendo una chingada al Spider, como que de, no manches, pues es que pobrecillo. Están él y Zendaya. ¿eh? Ellas siempre andan juntos, ¿no? Que es MJ. Y de pronto, el, ay, ojalá estuviera Peter aquí y en el, el así en el espacio, como que se forma uno de esos, ya saben, como los túneles que hacen. Y entonces Sendilla de. ¿qué hiciste, güey? No, güey? ¿cómo no? Tú hiciste. A ver, a ver, concéntrate, chingón, porque se me hace es que tú tienes poderes. No, ¿cómo? Pues si yo nomás soy el amigo gorrito. No, no, concéntrate, güey A ver, pues Quiero a Peter Parker Sí, sí güey, que se empiece a hacer el, el agujero ese que sale ahí Como el de cuando ya se ande Ta-ta, ta ta Pues bueno, si se emocionó con él ta ta ta No mames lo que sigue Quiero estar con Peter Parker y se abre y ahí viene un pinche hombre araña. Pero como que más alto. Y todo el pinche cine empieza a pedirle no move. Sí. Se quita su máscara y ¿quién cree que es? Pues sí. Andrew Garfield. El de Amazing Spider-Man. pinche madre, miren, me volvió a poner chinito de la emoción. Ah, qué chingón estuvo eso, la neta. Entonces en ella y el otro que como no viste esas películas. ¿Tú qué pedo? Pues yo soy Spider-Man. Yo soy Peter Parker. No, tú no eres Peter. Sí, cómo no. A ver, pruébalo. Ja, pues porque lo tengo que probar, pues yo soy spider -Man. No, ni madre, no te creemos. Y entonces el brinca se pega, se queda pegadito así la, al techo. Y entonces sale una vejilla que es como la. También la tía del gordito este. Ey, que pasa ese camión. What the fuck? Estoy platicando de la película, mis amigos, no mames. Su pinche ruido de este. Entonces ahí va Pepito. Ah, no, ¿cuál era? Ah, sí. Entonces ya le dice, no, pues a ver, pues escálale, así chingón, ¿no? Y la viejilla le dice, limpia la telaraña de allá. Ya, ya son esas cosillas que te regalan que están buenas. Pues dice, no, sí, es Spider-Man este güey. Pero queremos al verdadero Spider-Man. Y hasta el Andrew Garfield así como. Ah, qué pinches, pero está bien. Entonces, ya ahora sí, concéntrate, amigo gordo de Spider-Man. Sí. Quiero que venga Peter Parker. ¿Pss? ¿Para qué les digo si ya lo saben? Aparece. Toby Maguire Casi casi lo estoy escuchando Cómo se vienen de colores ahí en sus, detrás de sus pantallas No me van a manchar, por favor ah, No, al cine se volvió loco Toby Maguire, así es, ¿sí? ¿Sí se sale? <risa> Quiero llorar otra vez <risa> <risa> ya están juntos Andrew Garfield y Toby Maguire Tobey Maguire no trae el traje Spider-Man eh. anda con un como un hoodie no sé qué pues total ya dice, no, pues la neta yo también soy Spider-Man, ah mames, pues ¿cuántos pinches Spider-Man hay? pues no lo sé, pero nosotros decimos, ¿saben qué? ya vamos a buscar a a nuestro Peter Parker, porque la neta sí está metido en broncas y aquí viene algo que sí está muy cañón se arman los chingadazos y desde el principio, ah, porque estaban en un depa que, que le, digamos que le expropiaron a, a Happy que además, esto es porque Spidey, se los lleva, o sea, ah, ya me acordé, libera los seis siniestros y los lleva al depa de Happy, o sea, Peter es muy buena onda, los metió a su casa con su tía May ahí entonces, pues ahí en lo que estaban, ella les daba de comer y pues buena onda, ¿no? Cuando ya se hacen los catarrazos, pues la TMI parte en el piso de esta viva así, sido ¡Huye TMI! ¡HUYE! Y pues ella quiere bajar por el elevador, pero no jala, porque Electro con su electricidad pues ya madrió toda la luz, no se ve la tele ni nada Entonces pues se va, y va corriendo en las escaleras Y ella trae, este, como la, que es como la cura contra el, contra el Duende Verde O sea, para que, para que se le quite lo de Duende Verde a, a Norman Osborn Y ahí va la pobre, baja y baja escalones y baja escalones y claro que los otros la alcanzan porque, pues, bah, bah, bah, bah, pues, bajan a chingazos, ¿no? Entonces, la tía me Pues ahí viene la pobrecilla. Que aunque no está viejita, oye, pues ya uno a esta edad ya no está tan fácil de bajar los escalones. Y ya cuando están abajo y se da cuenta que su sobrino, pues, está en broncas, ella corre y le inyecta la el suero ese al, al Duende Verde y que creen que no jala la chingadera. Entonces, pues, ¿qué hace? Pues nada. El Duende Verde se levanta, se ríe de... ¡Pinche Peter! Ahora sí vas a ver, para esto, todo esto lo está grabando J. Jonah Jameson Afuera, porque dicen que J. es un culero Que siempre no quiere Peter Parker Y lo está grabando desde afuera Ya están los medios Y el Duende le dice Luego claro me la vas a agradecer muchacha. esto no puede ser Si no, sufres un poquito ¿No? Hasta miren, ya me dieron ganas de llorar otra vez. Sí, ya saben. Pues la tía May en vez de irse... Y Peter le dice... ¡Corre, tía May! ¡Corre! No, se queda a pelear. Toma un... Hacha un palo, no sé qué trae ahí. Y se le quiere dejar ir al don de verde, pero pues no. ¿Y el don de verde quién creen que traen? A su pinche biplano ese... Pues le pega pega y le pega a Mei salen volando pero, ah no ah, chingado, no me acuerdo que pasó, ahí el chiste es que se va el duende verde y viene una escena que no manchen así como los otros perdieron a su tío Ben si se encariñaron con el personaje de Mariso Tomei de, y de la tía Mei ah como vamos a chillar en esta escena eh? me gusta mucho cómo la hicieron, porque no se ve forzada, se ve como que ese es lo que le tienen que pasar a los Spider-Man, sufrir este tipo de, o más bien tener este tipo de pérdidas, y él, él, él le dice, estás bien, y la madre, y ella, sí, sí, sí, me pegaron, pero ya estoy bien, no mames, a mí también me pusieron una chinga, pero ya estamos bien, qué bueno, vámonos, pero sí, sí, ya nos vamos, pero espérame, espérame, deja, nada más agarro tantito aire, y está bien chido porque tú lo ves y dices no mames se está muriendo este güey no se da cuenta porque obviamente pues él es un chamaco no o sea y él le ah sí sí sí toma toma aire no pasa nada está bien y ella nos puede levantar y empieza así como no espérame espérame es que me falta el aire me falta el aire y se muere entonces Peter era así, ya, pues, ¿no? O sea, ¿qué? Ya, ya agarraste mucho, ¿eh? ¿O por qué no me hablas? Y la te... ¿Tía May? ¿Tía -E, ahí? ¿Por qué no me hablas? ¿Tía ahí, -E, no me no, no, no. Y ya le cae el 20. No, bueno. La chilladera en el cine, ¿eh? No, yo sí, como María Magdalena. O sea, sí. <risa> Chepita, ¿por qué no te diste ¿Y por qué la tía May -E no se fue? <coughs> ok, pues ella, digamos, lo salva, ¿no? pero me estoy espérame, me estoy saltando algo muy importante, antes de que expire ¿qué creen que le dice? pues sí, o sea, hijos de eso, lo hicieron todo bien él empieza a decir, no, tienes que a ver, espérate, ahorita vamos a estar bien, no sé qué ya no vamos a ir, vamos a estar bien, y ella le dice no, Peter porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad miren ojo de Remy no, es que está cabrón O sea, me vale madre, o sea, todos tienen que llorar Si no, no tienen corazón, ¿qué pedo? Espérenme. Entonces, pues obviamente Peter está destrozado Y aparte que está todo madreado y destrozado De verdad, pues por dentro está, no se la acaba Porque se murió, en eso llega la policía Y llega Happy Y Happy los ve y los está viendo y se da cuenta que Pues pasó algo muy mal porque pues, Peter está llorando, digo, no, se da cuenta Perfecto que la tía me dice murió, no pero los policías vienen sobre de ellos, entonces ya le dice, ¡Corre, Peter! ¡Corre! Y ya, pues, Peter, perdóname, tía, y le da un besito y todo, y se va, ¿no? ¡Ah, chinga! ¿Por qué todos los Spiderman tienen que pasar estas cosas? Entonces nuestro Peter, Tom Holland, bueno, depende cuál sea el tuyo, para mí, el que me gusta es Tom Holland, se va, se va, ¿no? Se escapa del edificio. Y entonces se caen muy preocupados los otros dos Spider-Man con Sendella, con, con MJ y con el carnal, De, no manches, pues dónde puede estar este güey, porque pues es que tenemos que ayudarlo, lo necesita, no sé qué. Y así, de no, pues no, quién sabe. Y entonces ya el Andrew le dice, oye, pues a ver, él debe tener un lugar. A ver, yo cuando me siento que el mundo ya me ha sobrepasado, a mí me gusta irme a... No, de hecho Toby, Toby me voy a decir pero que si a mí me gusta irme... A la Torre Chrysler. Y luego el Andrew le dice: Pues a mí me gusta el Empire State, pues está más chida la vista. Y ya lo que no, si sí está chida la vista. Se hacen compas, la verdad, muy rápido. Y ya, pues la MJ dice: Ya sé dónde está. Que es donde, pues ahí estaban ellos juntos, ¿no? Pues total que ahí le caen. Y ya, sí pues él está destrozado, ¿no? Así súper enfurecido y así. Y ya llegan, pero primero, pues sale. O sea, es que todo eso está bien chido porque ya se ven brincando y así. Y, y ya le dicen oye no mira pues pues qué gacho pero pues estamos contigo y él les dice ustedes no me entienden estoy destrozado por dentro y él anda no pues la neta si te entendemos o sea es que se murió mi tía May y yo tuve la culpa y no pude hacer nada para salvarla y ellos de ay chavo ¿dónde he visto esto antes no? entonces ya el Toby le dice no pues la neta yo este se murió mi tío Ben y además atrapé a uno que ni era y luego fui por el que si sí era y pues no o sea me deshice de él y la verdad no, no me sentí mejor o sea no y a Andrew le dice no pues yo también sí si sí tuve algo así pero no les dice lo de Nomás le dice perdí a mi Gwen y quién es tu Gwen pues es mi MJ ah sí no pues si sí, yo tengo a mi Mary Jane dice el otro no pues ya como que él dice ah no pues entonces somos compas no sí entonces dices, no, pues, ¿sabes qué? Porque él está es que yo la regué, no sé qué tanto es que... No, no la regaste, güey, tú eres bien chido Tienes razón, vamos a encontrar las curas para nuestros villanos Entonces ya se van el, al laboratorio, creo que de la escuela de Peter, ¿sí? Y si no, ni pedo, se van a un lugar y entonces ya empiezan a trabajar Y está bien chido porque están los tres Pues obviamente sin sus trajes, este Pues que en las curas y que la vacuna El andro dice, yo ya una vez había curado al lagarto, así que ese échemelo a mí, está fácil Ah, Peter, eres muy bueno, qué buena onda Somos tu... ah, son los Peters Total, ya se ponen a trabajar en las curas Y pues está muy chido verlos juntos, la verdad O sea, muy chido verlos juntos Es como algo de esas cosas que crees que nunca van a pasar Y de pronto las estás viendo y como que yo todavía no lo puedo creer Ah, por cierto, se me olvidaba Cuando empieza el pedo de que ya saben la identidad de Peter Parker y que todo este rollo eh, los meten a la cárcel entonces todos decían, oye, pero pues ¿por qué, ¿de qué nos estás acusando? oh, pues es que ustedes mataron a Misterio con con la tecnología de Stark, con los drones no, nada que ver no, pues consíganse un abogado, ¿eh? porque están en pedos ¿y quién creen que es el abogado? Qué chingado, qué chingón el abogado es Matt Murdock el de la serie de Daredevil, o sea, es Daredevil Y hay un, está muy chido porque Están ahí él les está explicando yo, No, pues sí, sí, está el pedo cabrón Pero dejen ustedes el pedo legal, el pedo social O sea, pues a ver cómo reacciona la gente Y en eso alguien avienta un ladrillote de afuera Porque están en la casa de la tía May rompe un, Le avienta un ladrillo que rompe una ventana Así de, tú meto este misterio Y le va a dar en la cara a Peter y obviamente, pues, Peter, pues, con su sentido arácnido lo va a, a agarrar. Y que el cieguito Tom del Murdock pf, Y Peter, no, no, ¿cómo hiciste eso? Soy un gran abogado, le dice. Obviamente esta escena no es gratuita para mostrar el poder nada más de Matt Murdoch, que sí. Pero lo eso no lo haría con una persona normal. frente a una persona normal, lo hace porque como ya sabe que es Peter Parker, pues son héroes, ahí al rato te vas a enterar quién soy, paparrón de melón. Bueno, esto es porque se me había olvidado. Regresamos cuando están ya los tres Spider-Man. Y entonces, finalmente van a pelear contra los malos. Y ya le dicen al Toby Maguire, oye, pero ¿qué onda? Tú no traes disfraz, vas a salir así de pastorcillo, no sé cómo le dicen. Y el.. Claro, abajo trae su traje. Aparte, cada quien, obviamente, pues trae el traje de su película y... Es que está bien chingón, la neta. O sea, van. ¿a dónde? A la Estatua de la Libertad. Porque, obviamente, pues es un emblema de la ciudad. Eh, Andrew Garfield lo dice, pues que es la esperanza de muchos. La renovación, el cambio, la aceptación. Por cierto, le están poniendo en la mano el escudo del Capitán América así gigante porque... En honor a los Avengers, ¿no? Y ya le dicen, no, pues yo estaba con los Avengers. Y los otros dos, ¿qué son los Avengers? No tienen Avengers, puta uh, madre. Pues sí, pobrecillos. Ahí está chido porque como que se comparten anécdotas de... ¿Tú qué onda? Y no sé qué. Y también se dan cuenta que... El Toby Maguire le sale el fluido... Sin necesidad de sus... ¿Cómo les llaman? Inyectores, sus esas madres. Y ya le dicen, oye, pero ¿qué onda con eso? Como y el por qué, no, pues porque tú o sea, se están burlando de mí, no, no pues es que tú estás más chido, no necesitas esa madre, no se te acaban las telarañas como a nosotros y el Tobinola, pues sí se me acaban ah, ¿cómo? no, pues cuando estoy estresado o algo así, uy, uh, que la madre, pues yo tengo que ir a fabricar más oye, nada más te sale de ahí o de otra parte del cuerpo <risa> bien, bien a los escritores bien total ya están ahí, este pues pendejeando, la verdad, lo que esperan a los villanos cuando... Ahí viene, ¿no? Sobres, tenemos las curas, vamos a sobres de ellos. no oh, pues empiezan a hacer los madrazos todos contra todos. Pero aquí nos damos cuenta que Spider-Man, pues nunca realmente trabaja en equipo, ¿no? Entonces, chocan entre ellos, o por ejemplo, pues, mientras va uno balanceándose, el otro no lo ve y le da a él. O sea, ahí... Total, ahí llega un momento donde se vuelven así como team back. Y ya les dice el Tom Holland, A ver, mis pendejos. Pues ustedes serán mayores y los primeros. Pero pues ustedes no han trabajado en equipo. Ah, aquí es donde le dice. Porque yo, yo trabajé con los Vengadores. Y eso voy de decir. Bueno, eso ya les dije. Pues total que. Ah, ok. Mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, de una vez. Yo soy Spider-Man 1. Toby Maguire 2. Y el Andrew Garfield. Y hasta él dice. No, pues sí, la neta. Yo soy el 3. Bueno. Yo le voy a decir. Nos vamos a, a, a dividir para que no haya pedo. Y ya, el, como que todos agarran la onda. Ah, bueno, va. Sobres de Sandman. Ese va a ser el primero al que vamos a curar. Órale, pues. Pum, pum, pum. Entonces, ob obviamente, las escenas de pelea están increíbles. Porque, bueno, pues ya está Electro con todo su poder. Porque a partir de ahora ya trae más poder que nunca. Eh, ya están todos ahí en chinga. Menos el Duende verde. De pronto, ya llega otro Octavius que también, pues ya es de los compas. Ya es, ya es bueno ese güey, es bueno ya siempre. Eso está bien chido, ¿eh? Que él ya. Realmente siempre es de los buenos. Y... <coughs> en una de esas el Toby Maguire cae como en... No sé qué, es como una albercota en un edificio. No, perdón, ¿cuál edificio? Pues está en la Torre... En la Estatua de la Libertad. En la Torre Eiffel. Ando con... No más universo, ciudades, las cambio yo. No, en la Estatua de la Libertad. Entonces cae ahí y, y, y pff, la arena lo empieza, ya saben, a, a inundar. Y ya, pues está chido que se coordinen Entonces el Andrew trae la cura en una mano pero entonces cuando ya lo va a madrear este el electro, la lanza y la cacha de Tom Holland y luego cuando ya lo van a madrear la lanza y nada más sale la manilla del, del Toby así de, y la cacha y la hunde y ya, el arenero que además si sí es el mismo actor ¿eh? curado mi chingón, tú eres buena onda porque te hiciste malo, ya vamos a echarle ganas el, el Sandman así de. No, no, sí, la neta sí es tierras. el chaleano. Ya vamos a ser amigos. Sigue electro. Ah, pues electro déjenme la Y entonces están ahí. Ah bueno, ya. Y Andrew le quita la madre. Psh, le pone la otra. Psh. Ah, es que como con las cosas de Iron Man iban a controlar la energía de él. Ya se la pone y carga toda. Chuchu. Sin poderes electro pero curado. Y se quedan cotorreando el Andrew y él. Güey, no mames, si ¿sí eres bien chido. No, pues, la neta sí era bien chido, pero es que pues, también no mames, anguilas eléctricas, o sea, No, la neta sí estuvo gacho, pero ya hay que ser compas, Simón. Están chidos tú y tú, Luz Spider-Man. Pues así, y ahí viene el Duende Verde. Por la verga, culero. A mí me vale madre que se hagan buenos todos. Yo los voy a romper su madre a todos. Y sí, ahí va, pum, pum. No, pues sí está perro el Duende Verde, la verdad. Y en una de esas... No, es que todo lo hacen bien. Toma una parte del edificio. Sale volando MJ. Cae. Otra vez el edificio de la, de la estatua de la Libertad. Entonces ahí va Tom Holland a salvarla, ¿no? Y cuando ya la tiene, así... Ah, se lanza. Eso lo vimos en el tráiler, ¿no? Que se lance y luego ya, ya estira la manilla para agarrarlo. Y cuando ya la va a agarrar... El... Biplano del Duende Verde. Entonces MJ se cae no mames o sea, güey, cómo, pues le va a fallar a Spider-Man, y quién creen que la salva, no, es que chingado que chingona película, neta Andrew Garfield se encuentra en la misma situación en la que estuvo, todos sabemos con nuestra Gwen Stacy, que es lo máximo y él es el que se lanza y a ella sí la puede agarrar en sus brazos y cae es cuando la deposita suavemente en el suelo Andrew Garfield empieza a llorar ¿no? y ella le dice, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? No, qué chingona película, neta. Total, el tiro final. Tom Holland contra el Duende Verde. No, qué chinga le empieza a poner Tom Holland al duende verde. Porque ahora sí está bien enojado, ya no se contienen los golpes. Que es lo que por ahí Andrew le dice. Lo, la ventaja que te pasa esto es que ya no contienes tus golpes. Ellos lo que le dicen es que quieren salvarlo de que no se vuelva como ellos cuando tienen su, su lado oscuro, ¿no? Incluso el Toby Maguire habla de Venom, pero bueno, ya voy muy adelante. Ya está Tom Holland, no, le pone putiza, putiza al, al, al, al duende verde. Y entonces, cuando ya lo tiene así todo madreado, porque al principio, como que se ha aguantado los golpes, pero ya llegó un momento donde ya agarra el biplano. Ya ven que tienen los picotes estos, y ya lo tiene el piso así para. Y cuando lo va a encajar, ¡Pah! Toby no va a ir. es quien le enseña la lección de que no, no podemos caer al lado oscuro. Y cuando ya el Tom Holland dice: No, pues sí, tiene razón. Y ya empieza a bajar el pinche duende verde. Ya ves que no te puedes descuidar ni un segundo con ese cabrón. Las garras que le salen. ¡Cha! A Toby Maguire otra vez. Y ya cae. ¡Pf! ¡No mames! No! ¡Pinche duende verde! Y no, pues ya el Andrew llega y le inyecta en la madre esa. ¡Pf! ¡Curado! Borrado el duende verde. Hola Norman Osborn. Y ya. Pero pues como bien dice Toby Maguire, ya está acostumbrado a estar clavado de las cosas como Jesus Christ ah, para eso ya aparece Doctor Strange y parece que va a poner todo en orden, antes de que el Duende Verde siempre me adelanto, pero bueno antes de que pase esto el Doctor Strange llega y pues ya como dice, ah ya pendejos, ya vine no entonces ya trae la madre esa para mandarlos a sus realidades y pinche Duende Verde es que neta ese güey no le pone una bomba ahí en la caja entonces explota ¡pum! y pues ahora sí pedo mayor porque se empieza a fracturar toda la realidad Y vemos en la tierra así unos Como unas pinches como rajadas Moradas Y ahí se empiezan a ver a varios personajes Que la verdad es que Hay que verla luego cuando estén las escenas con, con pausa Porque creo que se ve Rino Y no sé, no sé se ven ahí como siluetas De me imagino los que van a llegar después Pero bueno, eso ya será más adelante Entonces por eso Doctor Strange no se puede meter en, lo, en la pelea Porque el güey está conteniendo el pedo mayor Así de No mames, no mames Entonces, Cuando ya se acaba la bronca que ya, este... Incluso se despiden y empiezan a desaparecer A sus respectivos universos Pues ya va Spider con el Doctor Strange Y le dice Oye, pues qué onda, y le dice güey, no mames, pinche Peter Por tu culpa, ya viste, o sea Ahora ya, no puedo contener esto Y Peter le dice No, mira, ¿sabes qué? Ah, porque todos los que vienen Son los que saben su identidad secreta y Dice, pues, ¿qué no ves cuántos pinches universos? Hay gente que sabe tu identidad secreta Y ya le dice Peter No, ya, mira que todos se olviden a Peter Parker. Y el doctor Strange dice: ¿Eh? ¿Neta? y sí, ya. Te van a olvidar todos, güey. O sea, hasta yo y todo. Nadie va a saber lo que hiciste ni que fuiste a los Vengadores. Nada. Se na cuenta que nunca existió Peter Parker. Está bien. Ni pedo. Ah, pues está chido, Peter, la verdad. Bien, pues ya. Déjame despido nada más de mis camaradas. Bueno, y ahí se despide del Andrew y del Toby. Les dice que qué chidos están, no sé qué. Y los otros también. Y ya se abrazan los tres. De Nunca lo hubiera hecho sin ustedes, amigos. Esa imagen de los tres abrazados, la neta, sí. Ah, es que sí está muy chingón. Pues ya se van. Y luego ya él va a ir con MJ y con su camarada. Y ya les empieza a decir, chavos, pues. Qué gusto haberlos conocido. Miren, el tema es que ustedes ya no se van a acordar de mí. Pues ni pedo. Y MJ, pues sí llora de: No, no, no, güey. Yo sí me quiero acordar de ti. Perdóname, MJ. Esto ya no puede ser. Es por el bien mayor. No, ni madre, le dice ella Yo una vez deduje que tú eras Spider-Man y lo voy a volver a hacer Pues ojalá. Ahí nos vemos, los quiero. Ya, chinman. Le se dan un beso. Se despide de su compa, que ya sabe que tiene un saludo de esos de que. Y luego ya le da un besito a MJ. Y pues les queda el sol atrás y la imagen hermosa. En que Sendella es buena como en esos. Como tres cuartos con su sonrisa y así como pobre Peter pues ya, se va y ya, efectivamente al día siguiente nadie sabe quién es él va caminando, nadie lo molesta vemos que tiene un de pilla ahí ya todo pedorro este ya nada de que Stark y que soy amigo de Tony Stark y pues ahí va a buscar a MJ a la cafetería donde trabajaba y pues si, sí, no se acuerda de él y llega el pinche amigo este también y no, no se acuerdo Entonces él lleva un papelito y va estudiando de ella Hola, soy Peter Parker, yo sé que no te acuerdas de mí Pero tú y yo estuvimos juntos, así como que ya tiene todo el rollo incluso escrito, ¿no? De lo que le voy a decir Y ya llega al lugar este y ya pues la ve y pues toda bonita como él la ve y así Ya pues le dice, no, pues dame un café, no sé qué Ah, sí, espérame, déjame, le doy una dona a mi camarada Que él y yo vamos a entrar en NYT en Ah, qué padre, qué chido este, no, yo no, pero qué bueno ya, entonces ya le va a decir, y en eso ella se dice el copetito así, y aquí trae un parche. Ah, porque para esto, que otra cosa que se me olvidó decirles es que cuando se armó el pedo a MJ salió una cortadita aquí. Y Peter dice, tiene sangre, MJ, tiene sangre. Y ella, no, no, no, no, nada, estoy bien. Entonces ya cuando estamos acá que le ve un curita, él se queda así, de que ya le va a decir, MJ, ¿qué te pasó aquí? Y ella le dice, no mames, están cabrón los escritores. Ella le dice: No, pues, no, pues tenía un, una cortada, pero ya no duele. Hijo, de su pinche madre. Hasta me dio ganas de llorar otra vez. O sea, pide la ve, trae su cartilla. Y no, pues la guarda. O sea, él entiende que toda esa gente ha sufrido por su culpa, ¿no? O sea, esa cicatriz es por culpa de él. Ah, ¿qué Ahora yo digo que tiene: Pues que es una cicatriz. Cambio del amor, pero Peter no, está muy chamaco. Y ya le dice, ya ibas a decir algo que okay? y él. El... No, no, nada, nada. Gracias, gracias por el café. Ah, pues bueno, que te vaya bien Peter Parker, porque él le dice nada más eso de: Soy Peter Parker. Pero ella piensa que es para, como ya saben, en el Starbucks que te ponen en tu café tu nombre ahí, Peter Parker. La próxima vez que vaya en Starbucks voy a decir que soy Peter Parker, a ver, nada más que. Para que me digan: Peter Parker, qué chingo. Pues bueno. Al final queda él con su depa todo jodido la madre ya no tiene estos trajes de nanobots, lo cual también me la me gusta mucho. ¿Y qué creen que hace? Se confecciona su traje. En su máquina de, así de costura. Al final se pone su traje. No, qué hermoso traje. De un azul así metálico. Como debe de ser el pinche traje de Spider-Man. Va a la aventura. Sin. El apoyo de los Stark, ni los Vengadores ni na Ya nadie sabe quién es él Pero nosotros sí sabemos quién eres Spidey, Peter Parker, Tom Holland Y te apreciamos lo que hiciste Por nosotros, aunque hayan, hayas hecho que Te olvidemos, nunca te vamos a olvidar Maravillosa, aplausos De veras aplausos, me encantó Todo el cine aplaudió Cuando salieron los Spider-Manotos. obviamente rompimos en aplausos Voy a ver si puedo poner este, los, los videos de eso Véanla Digo, ya les conté todo, si ya la vieron estarán de acuerdo conmigo Si no, pues ya se las conté De todos modos van a querer verla Porque no se pueden perder esta maravilla en cines Véanla, suscríbanse a mi canal Y aquí nos vemos después con más películas